Cuando conocí al siguiente ponente, me dijo que era etiquetador y me lo imaginé vestido de mono de almacén con el aparatito ese del rollo de etiquetas naranja y... Luego me especificó que no, que él es etiquetador de páginas web. Además de eso, este mago de Google Ads es consultor y es analista. Se encarga de hacer estrategias de marketing enfocadas a emprendedores como vosotros para hacer que vuestras páginas web destaquen sobre la competencia. Y todo ello con estrategias realmente curiosas y algún que otro Minion. Con eso lo digo todo. Este antiguo empleado de Microsoft, ahí es nada, actualmente es profesor en boluda.com y es Google, Google Partner, no se me olvide. Eh, según se define él, cuando no está estableciendo estrategias, diseñando páginas web o poniendo etiquetas, está escribiendo o haciendo deporte. Levantamiento de jarra en barra fija. Pero queda más bonito deporte. Vale, vale. Vale, así queda guay. Además, es un fiel defensor de, de WordPress, lo utiliza como herramienta y también de su comunidad. Lo habréis visto en la mitad, por ejemplo, de, de Madrid, donde es organizador o forma parte del equipo de organización, y lo habréis visto en muchas WorkCamps, como organizador, como ponente, como asistente, como ayudante, lo que haga falta. Él es inquieto, es inconformista y, sobre todo, es impaciente. Así que no me entretengo más y le damos un fuerte aplauso a Carlos M. Díaz Honrado. Bueno, vaya, vaya presentación, has dejado. Se te ha olvidado decirlo de la chica. Te decir. O sea, yo, empecé, yo empecé a etiquetar porque una vez tuve una, no llego a ser novia, una, una chica con la que, bueno, pues tuve una fer, digamos, eh, me dio el teléfono. Eh, no sé si me dio el nombre, yo no me acuerdo porque iba a ir un poquito perjudicado. Y al día siguiente cuando fui a llamarle no me acordaba de su nombre, con lo cual pues evidentemente no volví a saber nada de ella. Entonces a partir de ahí fue cuando me dediqué a, a etiquetar un poco las cosas. Pero, bueno, hoy no vamos a hablar de, de etiquetado. Hoy vamos a hablar de, de Google Ads y vamos a hablar de cómo la cosa ha cambiado. O sea, normalmente, cuando pensamos en Google Ads, todo el mundo piensa en CTR, piensa en, en coste por, por clip, piensa en esas cosas, ¿no? Y es hacia dónde donde tiramos. Ah, pues, bueno, eh, deciros que eso estaba muy bien hace 3, 4, cinco años. Ahora tenemos que pensar un poquito de, de otra manera. Eh, un poco por, por comenzar, vamos a ver qué es lo que no ha cambiado en Google Ads. Y es, no sé si por aquí veis, vale, y es un poco la estructura. Sigue teniendo una cuenta, sigue habiendo campañas, sigue habiendo grupos de anuncios, sigue habiendo anuncios, eh, palabras claves, y sí que hay una cosa que más o menos han cambiado un poco la donación, que, que es lo que llaman recursos, eh, y ahora veremos el que de los recursos, son las extensiones, son las fotos, en fin, son una serie de cosas que antes estaban por ahí como, como un poco dispersas, pero ahora las han metido todo un poco en el, en el tema de anuncios. Entonces, por ahí, tranquilos, que eso de momento no ha cambiado, pero sí ha cambiado la forma de afrontarlo, y es eh, y eso me falta, es la slide que comentaba, y digo, tenía que haber metido una slide más, eh, no me han dejado. Lo he pedido, pero no me han dejado. Uh, eso eh, viene, viene por eh, digamos, lo que podría ser una palabra. Que ahí vendría una, una slide ahora que aparecería aquí como saliendo, que ponía Smart Bidding, es decir, puja eh, inteligente. No, que no, no existe antes. Recordáis que lo que hacíamos eran las palabras clave, le decíamos esta palabra clave o este anuncio, le colocamos un precio máximo de, por clic, la calidad y tal, y funcionamos. Bueno, pues ahora está el Smart Bidding. Y eso es lo que, como os digo, hace que cambie un poquito todo, todo lo que es la, la estrategia. Ha habido también cambios en, en campañas. Eh, ha habido, por ejemplo, vale, conocemos la de búsqueda, conocemos la de vídeo, conocemos la, la, la campaña un poquito de, uh, de display, pero de repente se han sacado una cosa, que es la campaña de máximo rendimiento. Que nadie sabe muy bien cómo funciona. La, la campaña máximo rendimiento te viene a decir algo así como, oye, tú mete de todo. Palabras clave, audiencias, uh, métele también eh, imágenes, métele vídeos, uh, tú ponte todo. Y yo eso lo pondré por todos lados. Lo pondré en, en, en google.com, es decir, cuando haya una búsqueda, lo pondré en YouTube, lo pondré en webs de, de terceros, lo pondré en Gmail. Pero tampoco te voy a decir dónde lo pongo, con lo cual al final terminas quedándote un poquito como, como pillado, diciendo, bueno, macho, ¿y esto funciona no funciona? Vale, sí, a nivel global funciona, pero ¿qué es lo que funciona? Es un poco, yo cuando hablo con la gente de Google le digo, para mí esto ahora mismo, una campaña de máximo rendimiento, es, eh, es eh, digamos, eh, como un acto de fe. Porque me dices, funciona o no funciona, pero no me dices por qué y no me dices que tengo que optimizar. Y yo lo que quiero es optimizar. Lo haremos luego con el resto de campañas. Otras, uy, perdonad, otras campañas también nuevas que han aparecido son las Smart. Esas son para gente que no se quiere complicar la vida. No, la verdad que nunca las he probado, no, no, las he, no las he tocado, no os puedo decir. Y las campañas de Discovery. Los que tengáis, bueno, cualquier móvil, eh, un móvil Android, un móvil un iPhone, sabéis que cuando entráis en, en Google y la aplicación de Google hay una parte que os empieza a contar las noticias según en función de lo que vosotros estáis eh, interesados, ¿no? Pues os aparece, yo qué sé, el cotilleo de, de alguien o cualquier cosa. Vale, pues eso es Discovery. Ahí se pueden llegar a meter anuncios de Discovery. Más o menos funcionan en ciertos modos. Entonces, un poco por, por ver, ¿no? En campañas, que sepáis que hay nuevos tipos de campañas ah, y, ah, bueno, pues hay que probar según la estrategia, según vayamos, eh, a ver, a ver qué, nos, qué nos interesa Discovery. Puede ser una, un buen tipo de campaña para alguien que quiere darse a conocer y que quiera aparecer por, por ahí. Bajamos a los grupos de anuncios. Y lo primero en grupos de anuncios, sobre todo en búsquedas. Los antiguos anuncios de, uh, de texto que tenías tres títulos y dos descripciones, hace un año que no existen. Han desaparecido. ¿Qué es lo que hay ahora? Ahora lo que hay es todo. Como me automatizado, puedes meterle 15, a un anuncio 15 títulos, cuatro descripciones y él va a empezar a probar va a empezar a mirar qué funciona mejor, qué funciona peor. Va a, ir, va a ir haciendo combinaciones. Y en función de eso, lo que vamos a tener es eh, pues el mejor anuncio, según Google, el que le dé ma, me, mejor resultado. Entonces, eh, si tenéis todavía anuncios de esos antiguos, seguirán funcionando, pero ya no se pueden crear ni se pueden modificar. Eso no sé si algunos de los que estáis trabajando, que he visto por aquí, que sentíais, ya lo habréis, vamos, lo habréis visto. Es, es evidente, pero, bueno, un poquito que sepáis que, que los anuncios ahora funcionan, funcionan de esa forma. Eh, aquí, un poco, eh, pues bueno, estaría, estaría digamos, eh, cómo se va creando este anuncio. Y eh, sí que hay lo que se llaman anuncios, eh, los DSA, los, uh, los anuncios dinámicos, que tú lo que le das es una, URL, una o varias URLs o toda la web, le das una, un par de descripciones y a partir de ahí él lo que hace es eh, empezar a combinar en función, no le das ni palabras clave empieza a combinar en función de lo que eh, sería uh, el contenido de la web y el interés de búsqueda del usuario. Ahí, pues, digamos, más cambios. Todo esto también se ha extendido a la parte de display, a la parte de vídeos, a muchos vídeos, muchas imágenes, y él ya se encarga de combinar y decirte, pues, ¿esto funciona? ¿Esto no funciona? Y se va, pues, un poco eh, cambiando. ¿Eh? ¿Esto lo hace? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenéis eh, lo que sería un anuncio de estos que os decía, de los 15 títulos, se ve muy pequeñito, pero vamos, luego... Va a estar disponible en WordPress TV, con lo cual lo podéis ver. Se ven eh, los 15 títulos, las cuatro descripciones y básicamente, uh, vale, vamos a quitarlo, básicamente lo que hace, lo que aparecerá ahora, perfecto, es combinar en función de lo que él vaya viendo que tiene mejor rendimiento. Luego una vez que lo tengamos podemos quitar los títulos o las descripciones que no tengan rendimiento y jugar con, con todo ello. En... Quizás aquí este ha sido el cambio más, eh, más fuerte que han, que han hecho o a lo que tienden más ahora y lo que recomiendan más, que es el tema de las palabras clave. En las palabras clave, Google lleva mucho tiempo recomendando que vayamos a lo que llama la concordancia amplia. Es decir, que metamos unos términos y que él empiece a hacer combinaciones de esos términos. Sabéis que está la amplia, la de frase, la, la exacta y demás. Esta eh, tiene el riesgo al principio de que, nos va a traer muchas uh, consultas, nos va a dar muchos resultados que no van a ser uh, relevantes para nosotros y tendremos que ir haciendo uh, negativizaciones. Pero es la que más funciona. La sensación que hay en todo el tema, de, uh, vamos, en todo el ecosistema, cuando trabajas con la gente de, de Google Ads, es que de aquí a un plazo las palabras clave van a desaparecer. Eh, como el concepto que tenemos hasta ahora. Y se van a quedar como, como señales a Google. Oye, yo vendo zapatos, pues, eh, pondré como palabra clave, o como término, zapatos, o zapatos verdes, en fin, ya jugaré. Pero él no lo va a tomar literal, sino que lo que va a hacer, básicamente, es como, como si fuera, pues, eso, como una señal. Dice, vale, pues, este, este, este parece que lo que quiere vender son zapatos. Es, es un poco la sensación que da. La recomendación a Google casi siempre es que vayas a a concordancia amplia, lo que pasa que eso en un principio sí que exige, es, es verdad, un trabajo de, de negativizar, o sea, de consultar, ver qué consultas han llegado y decir, oye, mira, esta, esta no tiene nada que ver, no me interesa, la, la saco fuera. Es un poco, ya os digo, el, quizás el cambio más, más brutal que ha habido en relación a, a lo que teníamos antes, que jugábamos con campañas, con diferentes tipos de concordancia y demás. Y aquí viene la parte que más me gusta es la parte de, estrategia, de estrategias de, de puja. Han aparecido nuevas estrategias de puja, se han optimizado otras, y esto es todo el tema este que hablábamos del Smart Bidding hace, hace un rato. Hay en total ocho estrategias de puja. Las, las dos primeras serían las de siempre, CPC manual, ¿vale? se, usa, se usa poco, pero bueno, pero ahí está, o cuotas de impresiones objetivos, cuando yo quiero conseguir que eh, estar... Uh, un número de impresiones sobre, uh, sobre, la, sobre todo sobre la competencia. Son, bueno, estrategias antiguas, ya, ya existían, cada vez se usan menos, pueden tener sentido algún tipo de campaña, pero ya digo, cada vez son menos, menos usadas. Otras dos también un poco de las antiguas, aquí ya sí que esto y veremos ahora un poco el recorrido, eh, se pueden utilizar más, que sería maximizar impresiones y maximizar clics. Es decir, conseguir aparecer mu muchas veces, el máximo posible de veces en, eh, eh, en Google o conseguir que las veces que aparezcamos haya el máximo número de clics. Sé que son obvias, pero bueno, ahora, ahora cuando pasemos a la siguiente veréis un poco cómo, cómo jugar con ellas. Dos que, esta ya exigen un poquito tener datos o, tener, o, o pasarle datos a, a Google, que sería eh, maximizar eh, las conversiones o el valor de conversión, pensar en un formulario que queremos que nos completen, pensar en una venta, pues, maximizar, eh, maximizar digamos, eh, esos, eh, esos valores. Y las dos últimas, que sería ir a coste por adquisición o coste eh, o ROAS objetivo. Coste por adquisición sería, vale, yo estoy dispuesto a pagar como máximo tanto por conseguir una venta, conseguir un lead. Y el ROAS es, oye, de cada euro que yo invierta, quiero que recuperar X, lo que le pongas, 3, 4, 5, 6. Y estas son las, eh, las más, digamos, potentes que existen ahora. Eh, Habéis visto que aparecían un poco raras, no estaban en orden, y están en dos columnas. Es porque es por una razón. Porque esas de aquí probablemente, en todo momento, lo que van a hacer es agotar el presupuesto que nosotros le demos. O sea, vamos a llegar a decir, oye, gásate 100 euros o lo que sea al día, y al día se va a gastar, bueno, subiendo, bajando o la cosa, pero se va a gastar todo el presupuesto. Sin embargo, todas las que quedan a, a mi izquierda, a vuestra derecha, pueden no llegar a gastarse el presupuesto. Es decir, tú le puedes decir, oye, invierte como máximo, y lo vemos ahora, 800 euros al día, y, de repente, un día se gasta solamente 200 obteniendo resultados. O sea, no es que digas 200 y no obtengo nada. Bueno, obteniendo el resultado que tú le has dicho. Entonces, eh, un poco a tener esa parte en cuenta porque es importante, ¿no? A la hora, y ahora lo vamos a ver a la hora de ir, de ir jugando con las estrategias. En esta sí que me voy a acercar un poquito. A ver, vale. Mirad, esto es una campaña real. Sé que no se ve, no se ve del todo bien. Os, os pongo en contexto. Es una empresa que se dedica a... Eh, bueno, tiene unos autobuses turísticos y que en Navidad hace un tour alrededor de Madrid para que la gente vea las luces, qué bonitas son y qué bonito está Madrid. Eh, este producto y estas campañas, concretamente, solamente se lanzan en un periodo de tiempo. Es más, esta cuenta está parada el resto del año, no es la, no es la misma cuenta que tiene la empresa porque no es la misma web que tiene la empresa para otros productos que tiene. Entonces, esto arranca, creo que en octubre o así, y acaba pues, diciembre, enero, dependiendo de, de cómo han ido las ventas. Con lo cual, claro, la estrategia aquí eh, es eh, empezar a decirle, oye, vamos a empezar a conseguir datos, a conseguir tráfico, y luego ya nos meteremos a conseguir resultados. ¿No? Su resultado es vender tickets a través de la web. Entonces, en un primer momento, cuando arrancamos, lo que le decimos, oye, maximiza clics. Es decir, Google, consígueme muchos clics porque me vas a conseguir muchas impresiones y con eso pues, voy a irte alimentando este Smart bidding que comentábamos, esos algoritmos de los que siempre hablan, los vamos a ir alimentando para luego poder pasar a una siguiente fase. Cuando ya ven aquí las conversiones, no son importantes para nosotros. Aquí lo importante es todo esto que tenemos aquí, sí, los clics, el CTR y demás, porque necesitamos un número de clics y un número de impresiones mínimo para poder dar el salto a la siguiente estrategia. Que, si quiere vale, es maximizar conversiones. Una vez que ha pasado y hemos, hemos obtenido cierto, cierta información o ciertos datos de, de impresiones y demás, le decimos, venga, pues ahora ponte a maximizar, gástate todo, no me importa, pero ponte ya un poquito, empieza a sacarme dinero. Ahí. Y en ese caso, pues evidentemente, lo que nos interesa es conseguir o ir viendo cómo funciona la columna de conversiones. Bueno, una vez que tenemos eso, en este, eh, en este caso concreto, le decimos CPA objetivo. Ya, ya hemos conseguido que esto empiece a regular un poquito, que empiece a vender. Pues le decimos, oye, te damos a dar un CPA, aquí se ve un CPA de 8,66. El CPA ha ido variando ¿vale? a lo largo del de coste por adquisición coste por venta. Ha ido variando a lo largo de, digamos, de todo el periodo, pero bueno, pero ya le podemos empezar a trabajar un poquito con eso, ¿no? De, vale, consigue conversiones, pero no te voy a pagar más de esto. O sea, no te, no te vuelvas loco, no, no, no flipes en un principio. Y ya, por fin, lo que hacemos es ir a Roas. Es decir, hay un momento en el que le decimos a, le decimos a Google Ads, oye, de cada euro que tú, que tú me, me cobres, yo quiero sacar, pues en este caso creo que eran 6 o 7 euros. Fuimos jugando, fuimos, fuimos haciendo cosas. Y, y no, me vale otra, no me vale otra historia. O sea, no me, no me cuentes, no me cuentes eh, Milongas, tío. Consigue eh, 6, 7 euros. Aquí ves un pico, ¿vale? Que este pico es porque eh, en ese momento la competencia lanzaba su producto. Hay mucha repercusión. Entonces sabemos ya por, por históricos de otros años que, que en ese momento va a subir mucho las búsquedas, va a subir mucho el tráfico. Ahí desde más o menos este periodo hasta por aquí, le teníamos puesto cerca de 800 euros diarios de inversión a la cuenta. Y aquí los gastaba, pero luego, luego ya cuando fue bajando, ya os digo, fue un momento en el, que, en el que se nos quedó, pues eso, unos 200, 300. Es cierto que aquí, una vez que teníamos esta estrategia, no es que lo hagamos esto y lo dejemos ahí. Íbamos jugando, íbamos subiendo, bajando el ROAS, en función. O sea, llegó un momento en el que yo les tenía un 80% de los billetes vendidos y les dije, ¿qué queréis hacer? Eh, ¿Seguir con este, um, digamos, con este ratio o vender todos los billetes? Y me dijeron, vender todos los billetes. Y digo, vale, abajo el ROAS. Porque a mayor ROAS, mayor exigencia le hago, le hago a Google. Vale, a mayor, si yo le digo que de cada euro quiero seis, pues él va a entrar en menos búsquedas, con lo cual va a haber menos clics, con lo cual va a haber menos conversiones. Si yo le digo, bueno, mete a tres. Pues, si le digo tres, pues, bueno, pues, entran más pujas. Y, bueno, al final, resultados, aquí no están, creo, sí. Vale, obtuvieron solamente solamente por, por campañas de Google Ads 210.000 euros, ¿de acuerdo?, con una inversión de 38.000. En total, fueron cerca de casi 4, fueron 415, 420.000 euros lo que vendieron en global. Pero, vamos, este año estamos la verdad, que bastante contentos con el tema. O sea, acabaron, acabaron contentos. Gastaron mucho porque me decían, no, que nos hemos pasado. Digo, ya, ya, pero, tío, estamos, estamos vendiendo casi el doble que el año pasado. Y, además, acabamos con un 98% de ocupación, o sea, de plazas vendidas. cuál fue una pasada. Vale. Este es un caso, ¿vale? Y el otro lo vi muy rápido. Esta es otra empresa. Estos no tienen venta de producto. Estos lo que hacen es, tienen un servicio que es un poco más complicado, o sea, no lo puedes vender, no puedes, eh, no puedes llegar y decir, oye, pongo la tarjeta. No, tienen que conseguir un lead y a ese lead, pues, hablar con ellos. ¿no? Entonces, por ir rápido, la estrategia empieza más o menos parecida con una cuota de impresiones, empezamos por una parte baja, vamos a maximizar clics, luego maximizamos conversiones y en este caso nos quedamos en un CPA objetivo. No pasamos a arrobas, no porque no tenemos posibilidad de saber el dinero que va que va luego a llegar ahí. Sí sabemos las conversiones, pero no sabemos, podemos hacer una estimación, podemos darle, ellos nos puedan decir, oye, pues mira, pues de ticket medio, mis servicios han sido este mes tanto. ¿vale? Pero no suele ser lo normal, los clientes eso se lo pides, si no te lo dan, no sé por qué. Entonces, pues bueno, nos hemos quedado y vamos. aquí lo que vamos jugando en este caso es eso, con un CPA, subirlo, bajarlo, ver, ver qué nos dice Google que ha sido el CPA medio, pero ir jugando con eso. Esta es lo mismo, 5 eh, leads eh, cuando lo cogí en septiembre, ahora de media tienen 55, 60 solamente por ads. Y han subido encima sus, sus leads, digamos, orgánicos. Y como creo que me queda muy poquito, vale, me dice que ya que estoy acabando, pues sí, estoy acabando ya. Vale, muy rápido, experimentos. Eh, vale, lo hago, lo hago en cero coma, ¿vale? experimentos, uh, hay una herramienta muy chula para ir cambiando de estrategia que son los experimentos en, en Google Ads, que sirve, sirve mucho para, para ver si lo, lo que tú quieres hacer, el cambio que tú quieres hacer, funciona o no. Y recomendaciones, esto que aparece, que agradece mi lo caso, por lo menos decirle que no queréis usarlas, porque a Google eso le vale para optimizar la cuenta. ¿vale? La, la parte de recomendaciones de arriba, de mete esto y tal, como mínimo cogerlo y decirle, mira, rechazo. O sea, no lo, deje, no lo dejéis porque entonces os va a bajar esto de aquí, que es la calidad de la cuenta. Y entonces va a aparecer menos. Y, bueno, aquí un resumen. Lo tenéis para, para que lo podáis ver un poco. la. Luego, este soy yo. No sé por qué esto sale en azul. Todo el diseñador, habrá que preguntarle por qué sale en azul esto. Y gracias, y preguntas, y esas cosas. Ay. Gracias Carlos. Damos paso a, a las preguntas. Hola, yo tengo dos preguntillas, si se puede. Una, eh, las campañas Discovery. ¿Para qué perfil de, de clientes son interesantes esas campañas? Perfil de cliente te refieres a. De negocio. Estrategia de negocio. Eh, por perfil no hay no hay uno definido. Sería aquel que está empezando o eh, que tiene eh, que, no, que, no, que no tiene digamos mucho histórico dentro de dentro de, de Google Ads. O, sea, o, o ya un cliente muy famoso que tenga tal, pero que no tenga como apoyo. Vale. O sea, utilizarlas. vale, vale. vale. Y luego eh, esta consultilla ya es, es muy, muy concreta. Tenemos un, un cliente que ha cambiado de ubicación física y ha ido a un centro de negocios. Con lo cual Google ha dicho, aquí ya existe gente y le ha suspendido la cuenta de, de, de, de Google. ¿no? Entonces, me veo un poco en la obligación de sacarle en el mapa eh, patrocinado. Ya no existen las campañas locales, con lo que tendría que ir a estas nuevas de máximo rendimiento. ¿no? Eh, Tengo que rehacer... Eh, la campaña, o sea, empezar una campaña de cero, ¿o hay alguna opción de coger una campaña que ya tengo y convertirla en máximo rendimiento? No, hay que hacer una. Las campañas, digamos, no hay una posibilidad de migrar, o sea, la, la posibilidad de migrar las cosas de una campaña a otra es que tú te, lo coges, te coges la campaña de búsqueda, veas qué recursos son títulos, descripciones, extensiones y demás tienes, te las copies en un Excel o en un TXT, te vayas a campaña de máximo rendimiento y pegues todo. Y lo mismo con vídeos, lo mismo con imágenes o con cualquier O sea, no hay un botoncito, un clic mágico que... Te lo llevé. Vale, vale, vale. Pues muchas gracias. Uh, por allí al fondo. Buenos días, Carlos. Buenos bueno, días. enhorabuena por la charla. Gracias. Eh, quería preguntarte sobre ese pico que ha salido en la gráfica y sí. me ha llamado la atención que has hablado del de concepto de repercusión. Entonces, eh, no, sé, no me ha quedado muy claro si es, esa repercusión es porque tú tienes un histórico del año pasado en el que ya conoces esa sí. temporalidad o que en ese momento se despliegan esas ventas. O has hablado de que la competencia, o sea, ¿cómo es esa repercusión sí. entre competencia y, y tu empresa? Eh, a ver, sí, tenemos un histórico porque este producto lo llevamos vendiendo cuatro o cinco años. Entonces sabemos el momento eh, en el que la competencia, vamos, sabemos que en el momento en el que la competencia lanza su producto, de repente pum, sube. ¿Qué ocurre? Que pues una de las campañas que tenemos por ahí montadas es básicamente el nombre del producto de la competencia como, como palabra clave. Y la dejamos durante todo el periodo, la dejamos ahí. Esos días, claro, ¡paps! pega. O sea, porque la gente está buscando el producto de la competencia, le aparece el anuncio y oye, hay mucha gente que entra, a, entra en el anuncio, entra en nuestra web y compra nuestro nombre del de la competencia. Son productos eh, que son de nombre muy similar. Vamos, ¿no? No, hay, no, creo que, no creo que el cliente me pegue, esto va a quedar grabado, ¿verdad? No creo que me pegue. Mira, el producto, el producto es, ya digo, es el autobús de Navidad. El de aquí se llama. Bueno, ahora se llama Autobús de Navidad, antes se llamaba Navibus. Y el de la competencia es el de el Ayuntamiento, que es Naviluz. Entonces, tenemos una campaña que es. La única palabra clave que tiene es Naviluz. Y está ahí. Y esa de repente empieza a producir. O esos días es como si no hubiera un mañana. Ya lo conocemos por el histórico. O sea, sabemos qué va a ocurrir. Porque el día que el Ayuntamiento o la empresa que lo lleva ahora abre la, abre la venta, todo el mundo se pone a buscar como locos la web de ellos suele fallar con una escopeta feria y eso nos viene, pues, bueno, pues ya está, nos viene, nos viene a nosotros. Pero digo, es, es parte de, ahí es parte de experiencia, evidentemente. Muchas gracias. Sí, había una... Hola, Hola. muy interesante la charla. Eh, yo quería saber, preguntarte por la... ¿Qué caducidad o qué, qué validez? ¿Cuánto duran los datos eh, que recopilas, por ejemplo, en la, en la fase de maximizar clics? Estoy pensando, por ejemplo, en una campaña que hagas dos, en dos momentos del año, por ejemplo, separados por seis meses, eh, y no es un producto estacional. Eh, ¿Hasta qué punto puedes mm, utilizar los mm, datos que has conseguido en la primera ¿Para fase para luego hacer para una campaña más, más sofisticada? Vale, buena uh, pregunta. Eh, esta, vamos a ver eh, lo, vamos los datos están ahí tú entiendo, tú entiendo que dices usarlos eh, o que los use para poder optimizar a partir a partir es de ese bien, momento sí, sí, sí. Uh, si claro si la campaña si la campaña es como esta que coge se, se arranca se tal y se para y luego se vuelve a arrancar um, algo algo Google va a tener pero no va a tener quizás la no va a tener suficiente información es decir yo entraría Siempre en las campañas, digamos, de, en las estrategias de bajo nivel, entendía, maximizar clics o maximizar impresiones. ¿Qué puede ocurrir? Que el tiempo para eso, dependiendo luego también del tráfico de la web y de tal, sea menor. O sea, no, no, no necesites tanto tiempo como a lo mejor alguien que está haciendo lo mismo desde, desde cero. Pero, uh, seis meses, te lo, digo, te lo digo el año que viene. <risa> te lo digo el año que viene cuando vea esta. Pero, te lo sugiere. A veces se cuenta con que te lo, te lo sugiere. Dice, bueno, hay datos para, para pasar a, sí. a otro tipo de campaña, pero claro, yo tengo siempre esa duda. Sí, ¿eh? básicamente básicamente yo te diría, y es un poco basado en experiencia y en las recomendaciones que he leído, pasar de una estrategia de las primeras de, de, a una estrategia de Smart Bidding, de, de maximizar conversiones de CPA eh, objetivo o, o de ROAS. Yo sí que seguiría ese escalado un poco que veíamos ahí, vale ah, pero pasar de maximizar eh, impresiones o maximizar clics, te diría que normalmente esperes no tiempo, sino, sino tener unos 1500 entre 1500 eh, y te dicen entre 1500 y 3000, eh, 3000 impresiones. Yo te diría, pues hombre, entre, uh, entre aproximadamente 1500 2000 ya puedes pasar al siguiente nivel y de, uh, para maximizar conversiones como mínimo espérate a tener unas 20 conversiones en un mes o el equivalente a 20 conversiones. Si a mediados de mes tienes 20 conversiones, ya tira a la siguiente. Porque son los datos que él va a necesitar. Si con menos conversiones él no va a ser capaz de, de jugar. ¿Es malo no? Tardará más tiempo. O sea, si tú dices, oye, eh, entro antes a, a, a, o entro directamente a maximizar conversiones y no tengo histórico, pues probablemente el tiempo que tarde la campaña en empezar a funcionar de una manera razonable sea mayor. Porque no tiene datos en ese sentido. No sé si era por ahí. Sí, sí, sí, no. Eh, vale. Gracias. Gracias. Sí, una pregunta. Hola Carlos, felicidades por la charla. Gracias. Eh, oye, me ha interesado mucho lo que has comentado del tema de las señales de búsqueda como futuro en lugar del tema de las concordancias. Eh, te, me gustaría preguntarte cómo ves dos preguntas, o sea, dos preguntas muy cortitas. ¿Cómo ves eso en el futuro? ¿Cómo crees que va a ser? Haciendo un poquito de paid ficción, si quieres. Hmm. ¿Y no reducirá eso, en cierto modo, eh, toda la parte de competencia que conseguimos en, en las habilidades de keyword research de la gente que se dedica al tema de paid? Porque se va a globalizar de alguna manera. Eh, una herramienta que es más amplia que el que el hecho de ir a eh, buscar keywords muy, muy concretas y de alto rendimiento lo vale. gracias, gracias. Buena, buenas dos preguntas eh, a ver yo lo un poco lo, sobre la primera no yo lo que veo es que van a ir hacia hacia señales o sea eso eso casi eh, me acuerdo un día hablando en el linkedin en un grupo de gente de ads y tal que hablaban de las concordancias, de que si sí, al final Google va a quitar las palabras y, justamente, yo lo que decía es, mi impresión es esa. Van a ser señales. O sea, tú le vas a dar a Google señales para que sepa cómo tiene que trabajar la campaña. ¿El keyword research No, porque yo creo que eso va a seguir existiendo. O sea, tú vas a necesitar, o sea, tú no puedes llegar y decir si sí, vendo zapatos, zapatos. No, tendrás que hacer más cosas y tendrás que ir buscando un poquito las intenciones de búsqueda del usuario. Que lo va, que lo va a facilitar, eh, a lo mejor, o que va a reducir, eh, ciertas cosas, sí. Es como. Y, y más extraño que nadie me lo pregunte, me da. Más extraño que nadie me pregunte, oye, ¿y esto del ChatGPT para los anuncios de Google Ads, qué tal funciona? Yo estaba esperando que me hiciera alguna pregunta. Vamos, esta semana me he hecho un experimentillo para ver cómo funciona. Pues es un poco como el tema del ChatGPT, ¿no? O sea. Tú puedes eh, basarte en todo lo que tenga ahí, pero no te puedes fiar al 100% de lo que dice, porque luego de vez en cuando pues aparece, ya viste, Pablo Moratino, que era un tío que no sé dónde estaba, acuérdate. <risa> o sea, es, es, un poco, es un poco eso. No, la, la, la persona no va a desaparecer. Es imposible. O sea, no, no creo, vamos, no, no creo que a Google le interese. No sé si queda algo más. No sé si tiene que contestar perfectamente la pregunta. Vale, la pregunta... Sí, la pregunta es un poco si Bing tiene futuro con respecto a Google Ads. Tendría, tendría que currárselo mucho Microsoft. Sí. Tendría, tendría, tendría que currárselo mucho Microsoft para conseguir para conseguir que, que Bing pero, pueda derrotar a Google. Pero también te voy a decir una cosa. Lo ha comentado ella. Yo trabajaba en Microsoft. Cuando yo estaba en Microsoft, Microsoft éramos eh, la cumbre. Y Microsoft está ahora donde está y Google está donde está. Con lo cual, ¿quién te dice que de aquí a cinco años no, no hay otra cosa? Ya, porque me pega, ¿eh? Pues ahora sí que sí. Le damos un fuerte aplauso a Carlos. Muchas gracias.